Bom dia para las pràmigues amics y benvinguts una volta més a la represa un programa de trellat. Como acostumem a dir, els nostres programes sempre son molt especials perquè si usan nuestros els nostres convidats i una semana més vos em portat a un convidat en molt de trellat. Yo soy Luis Carlos Díaz, vengo de Caracas, Venezuela. Soy periodista y ciberactivista. Uh -huh. eh, bueno, Luis, eh, muchas gracias por, por responder a la llamada de nuestro programa. Eh, bueno, ¿cómo prefieres que te llame, Luis o Luis Carlos? Luis Carlos? Luis Carlos, todos me llaman Luis Carlos. Muy bien. Y bueno, Luis Carlos, como tú muy bien has dicho, no, eres periodista y ciberactivista, y yo creo que también es muy interesante ¿no? que nos comentes eh, cómo mejor empezaste a toquetear primero con lo que serían los medios digitales, y más adelante cómo empezaste a juguetear con lo que sería la comunicación. Bueno, algo importante es que en los años 90, a mi escuela, yo soy una escuela pública del interior del país, a una hora de Caracas. Se llama Charayave, un pueblo bastante pequeño, pero en esa escuela ya en el año 94 había ordenadores y había conexión a internet. Así que eso le cambia la vida a cualquier niño. Eh, era un pueblo que no tenía ni siquiera cine, había apenas una biblioteca, pero teníamos ya acceso a internet. Y, y eso te cambia la vida, porque significa que luego en mi casa, quizás en el 96, 97, ya tenía mi propio ordenador y tenía eh, conexión con el mundo y cuando entro en la universidad en el año 2001, 2000, 2001, pues ya tenía años como usuario, tenía mis propias páginas web, hacía páginas en Geocities y pude vivir la evolución de, de, de internet aún antes de estudiar periodismo. Una vez entro a la carrera, que allá se llama Comunicación Social, empecé a ver que hay una diferencia muy grande entre el comunicador, al que le dicen que es la voz de las multitudes, y yo que venía de Internet, donde cada quien tenía su propia voz. Entonces siempre he jugado con esa en el que uno es como una suerte de intermediario, es una suerte de servidor público que está al servicio de la gente, que tiene que contar cosas pero que toma en cuenta que esas personas tienen poder, tienen capacidad de hacer cosas. Luego en 2004, 2005, ya viene el fenómeno de los blogs, el fenómeno de gente que puede tener sus propias páginas de manera muy sencilla, sin ser informático, y bueno, ya de ahí en adelante, redes sociales y otras cosas. Entonces, ocurre que aún antes de empezar a ser periodista, antes de trabajar en un diario, ya yo tenía mi propio blog, tenía comunidad de seguidores, tenía gente que comentaba todos los días lo que, lo que yo hiciera, tenía una suerte de reputación digital y ese ha sido mi capital. Más allá de dónde esté trabajando, pues tengo un público en redes que, que me apoya. Y eso es sumamente interesante que lo, que lo aprenda un estudiante de comunicación social. Es, es muy curiosa esta historia, ¿no? Porque eh, me estás contando una historia que sucedió a miles de kilómetros pero es, es muy parecida también a la historia, por ejemplo, que tuvimos de nuestro primer, primer invitado. El, el hombre es historiador. Empezó toqueteando en los blogs, creo, la pequeña comunidad de los blogs que había en ese momento, principios de los 2000, y bueno, a partir de ahí, digamos, que desarrolla su carrera profesional exactamente igual que lo haría cualquier otra persona en otra época, pero con ese bagaje de los blogs detrás. Y en mi caso yo empecé con bitácoras.com, que era una plataforma española. Es decir, que mis primeros compañeros, mis primeros eh, blogs leídos, fueron de España. Después fue que me vinculé con la comunidad venezolana. En ese entonces había una web llamada Veneblogs, muy activa. Tenía cientos de blogs que, que publicaban a diario. Y en 2006, que fue un año particular porque ya yo estaba en el diario El Nacional, uno de los principales diarios de Venezuela, en el cuerpo de política. Me apasiona mucho la política porque básicamente he sufrido sus consecuencias toda mi vida. Es decir, yo era, yo era muy muy muy joven cuando ya Hugo Chávez estaba en el poder y todo lo que significó la revolución y sus conflictos en el país. Entonces ese 2006 era una elección presidencial, fue la segunda, eh, técnicamente la tercera, pero la segunda grande de, de Hugo Chávez y para esa elección yo estaba en un diario oficialmente, pero en los blogs pude organizar una cobertura electoral ciudadana, tuvimos más de 800 blogs en todo el país haciendo cobertura. Es decir, gente que iba a votar, contaba su experiencia, decía si la mesa había abierto o no había abierto, si hubo irregularidades o no. Se tomaba la fotografía en el dedo meñique, manchado de morado, que era un indicador de que ya había votado. Y fue muy interesante porque estamos hablando de un país que a lo sumo tendría 30 diarios, 4 o 5 canales de televisión, pero había 800 blogs haciendo una narración ciudadana de ese día. Esa, esa experiencia, de hecho, es la primera que traigo España. Al año siguiente vine a la Complutense de Madrid a una conferencia y hablé de las elecciones en tres dimensiones. No solamente porque era 3D, por ser el 3 de diciembre, sino porque ahora teníamos la narración de los políticos, que es súper eh, predecible lo que un político dice el día de las elecciones. Todos vencen. Todos vencen, no importa quién gana, ganó la democracia, lo importante es que esto es una fiesta democrática, todos dicen lo mismo. Los medios de comunicación dicen lo mismo, es decir, el centro abrió o no abrió, la gente acude normalmente, bla, bla, bla, y teníamos la perspectiva ciudadana. Eso era inédito, no había pasado antes en Venezuela, eh, de esa manera y, y era bueno recogerlo. Yo no me había dado cuenta que en el fondo estábamos siendo pioneros de algo que años después empezó a ser normal, empezó a ser cotidiano. En 2006 no había Twitter de una manera tan popular, ni Facebook de una forma tan popular y global, pero el día de hoy ya es absolutamente normal que los insumos de los ciudadanos sean parte de las narraciones periodísticas eh, digamos que se pueden hacer de forma colaborativa en Internet y en medios oficiales tradicionales. De hecho, cuando comentabas ¿no? lo de 800 blogs eh, cubriendo las elecciones, a mí lo primero que me viene a la mente es Twitter, porque Twitter es se abre un hashtag y 800, 8000 o, o quien, quien tenga que decir algo. Bueno, fíjate que hubo dos desarrolladores, Edgar, edgar y, y Aníbal en su momento, de, de todosblogs.com en Venezuela. Eh, los digo así porque es, es arroba edgar y arroba Aníbal en Twitter. Ellos eh, generaron un motor de búsqueda que rastreaba todos estos blogs. Basado en una palabra clave, el que pusiera elecciones 3D en su texto, no importaba su posición política ni qué dijera, iba a ser eh, agregado por este buscador. Es que recuerdo que estaba desarrollado en Ruby on Rails en ese momento, eh, era agregado y era parte entonces de una página que acumulaba todas las historias sobre las elecciones. Es decir, nos adelantamos un poco al, a la etiqueta, al hashtag, eh, al, a la etiqueta de Instagram y ya, ya tener eso, unos motores de búsqueda especializados. Entonces... Eh, esa, esa cosa también me enseñó que la innovación puede estar en cualquier parte del mundo. Una vez igualas el acceso a, a, a las herramientas, son las necesidades de los usuarios las que te van a marcar eh, qué haces, cómo lo haces. Eh, quizás otros países no tuvieron tantas elecciones como nosotros, entonces no tuvieron ese bagaje de, de crisis y de, y de cosas que ocurrían que te exigían esas narraciones ciudadanas. Pero aprendemos colectivamente y también aprendemos de los errores. Uh -huh. Eh, eso que, que me estás contando ahora mismo es del año 2006, si no me equivoco, y en 2007 ocurrió uno de los un tantos episodios eh, que periódicamente aparecen en, en, la, en la prensa sobre Venezuela, que es cuando se cerró Radio Televisión de Caracas, si no me equivoco. Sí, en eh, 2007 el gobierno decide no renovarle la concesión a este canal y ellos siempre apuntan allí para no decir que la cerraron. Fue un hostigamiento contra un medio privado que era crítico con el gobierno. Entonces, bueno, técnicamente dijeron no te renuevo la concesión. Eso significó que mucha gente se tiró a la calle a protestar. Eh, yo fui uno, uno de los que protestó, pero fui con un cartel, estaba en la calle con un cartel, una pancarta que decía abre tu blog, <ríe> abre tu medio. Eh, y, y daba clases de cómo, cómo abrir estos medios digitales. Y no significó un gran movimiento ciudadano digital, en realidad no. La gente sintió un gran golpe, un gran vacío eh, en sus rituales de consumo. Hablamos de un canal que tenía mucha, mucha audiencia y que convocaba a la gente. Por ejemplo, los lunes a las 8 de la noche era el programa humorístico de más audiencia en todo el país, Radio Rochela Y eso murió, de un día para otro murió. De hecho, al día de hoy no hay humor en la televisión venezolana. El, el gobierno, muy militar en su concepción, ha ido prohibiendo, ha ido cerrando estos espacios. Y por autocensura o por censura directa, los medios han evitado hacerlo. Pero estamos hablando ya de 10 años después. Cuando yo hoy le doy clases a jóvenes de 16, 18 años, ya para ellos Radio Caracas, Televisión, es algo que no conocieron, no existe. Eran muy niños cuando, cuando ocurrió ese episodio. Pero tuvo consecuencias. En 2007 fue el año que se le ganaron las elecciones a Chávez. Costó mucho pero se le fue, fue derrotado en su intento de reformar la Constitución eh, y, y eso fue importante también, porque es una elección que Chávez pierde frente a ningún otro líder, es decir, la pierde frente a la sociedad. Fue mucha gente unida, mucha gente que se puso, se puso de acuerdo, hicieron campañas a su, a su manera y se le ganó. Eh, bueno, claro, lo que ocurrió años después es conocido El petróleo superó los 100 dólares por barril Hugo Chávez tenía el dinero para hacer lo que le diera la gana Y eso implicó que su carisma estuviese apalancado también de mucho dinero Parte de ese dinero llegó aquí a España, evidentemente eh, y, y eso también te compra popularidad, te compra cariño, te compra amor de la gente eh, Pero bueno, ya vemos las consecuencias 10 años después Estamos en el año 2017 eh, El país está mucho, mucho... Vamos, mucho peor que en aquel entonces, que era un sueño, una maravilla, eh, y eso hace que nuestra situación en términos de libertad de expresión, de uso de medios digitales, eh, esté comprometida. Es decir, ya estamos hablando de un país donde hay gente presa por escribir, hay gente presa por militar en partidos políticos, hay gente que está presa sin juicio, cosa que ya te habla de un nivel de, de abuso que es mayúsculo, y en términos de cómo se comporta esto en medios digitales, uno puede decir, bueno, hay censura, pero la gente lo cubre con el uso de redes. Y resulta que no. Ahí ya más de ocho personas que han sido detenidas por ser usuarios de Twitter. Eh, esta semana, estamos hablando del mes de marzo, ha habido ataques directos contra páginas web de medios digitales independientes, ONGs, y todas son eh, impulsadas por el propio gobierno. Uh -huh. El caso de 2007 creo que es bastante ilustrativo, ¿no? Porque probablemente fueron las primeras grandes protestas contra Chávez, no contra su gobierno, pero sí contra a lo mejor lo que sea su política informativa. Y vaya, en un contexto en el que cada vez hay mayor control de, de los medios, eh, aparece Internet. Sí, ahí, ahí ocurre algo importante y es que en muchas ocasiones fuera del país eh, lo que ocurre es que la gente se quedó con la telenovela del año 2002, en 2002 hubo un golpe de Estado contra Hugo Chávez y hubo un golpe de Estado que implicó que se pusieron de acuerdo grupos económicos, militares y de sociedad civil para conspirar contra el presidente y sacarlo del poder. Entre eso estuvieron cuatro canales de televisión y esa es la historia con la que se queda la gente afuera. Bueno, sí, cuatro canales y otra gente votaron a Hugo Chávez, pobrecito él. Pues bueno, resulta que esa pelea al final la gana Chávez. De estos cuatro canales, uno es cerrado, otro es comprado otro es domesticado, el otro se anuló, es decir, ya no toca información política y el gobierno ya no tiene un solo canal, como en el año 2002, sino que empieza a tener 10 canales de televisión. En Venezuela hay un canal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que lo enciendes y lo que tienes son un montón de milicos haciendo cosas, sobre todo culto a la personalidad y hablando de Chávez como si fuese Jesucristo, una cosa eh, patética, una cosa que sería inaceptable en países democráticos. Eh, muchos canales de propaganda, muchos canales de ideologización y aquellos que no pudieron cerrar los compraron. Es decir, capitales privados de la boliburguesía, es decir, gente que hizo mucho dinero eh, de la corrupción del chavismo, compró estos canales de manera que son privados, tienen líneas editoriales, vamos a decir, independientes porque no son del Estado, pero son del partido de gobierno. Entonces al día de hoy hay un sistema que llama el propio gobierno hegemonía comunicacional. Hegemonía implica que tienes el control casi absoluto de los medios y cuando no lo tienes impones un discurso oficial. Te pongo un ejemplo sencillo. Yo estuve en diciembre en España y hay un momento en las fiestas que el rey se dirige a la nación, al país, al reino, como lo llamen. Eh, y es un mensaje que todos ven porque todos los canales lo emiten, salvo algunos regionales. Okay, eso en Venezuela es ley. Cuando habla el presidente y él lo decide, eso se transmite en cadena de radio y televisión. Todas las radios y televisoras están obligadas a transmitirlo. Ahora imagínate que no son esos cinco minutos del 24 de diciembre, sino que es una hora al día, o dos horas al día, o cada vez que le dé la gana. A veces son transmisiones de cinco horas, seis horas, con un solo discurso. Eso es un abuso mayúsculo, eso te habla de, de un país donde no hay acceso libre a la información porque todo está en manos del gobierno. En ese contexto es que se crió mi generación. Es decir, yo no conozco otra cosa. Las conozco porque salgo del país y conozco otros países, pero un periodista en Venezuela solo conoce eso. El abuso gubernamental, la falta de libertades, y aún así hay gente que aspira a tener en otro momento, quizás, un país democrático. Es decir, creo que hay ciertos anticuerpos que nos permiten resistir un, un control casi absoluto de la sociedad, pero bueno, eso tiene un aguante. Ese aguante para mucha gente se agotó y están saliendo. Venezuela ya cuenta más de dos millones de, de migrantes en los últimos años y por eso es que cada vez suena más Venezuela. Somos, Nos convertimos en un problema regional porque antes migraba el estudiante, el profesional, el que quería buscar vamos, otro nivel de vida, pero es que ahora está migrando la gente desesperada, con hambre, que no tiene más nada, sin plan, sin dinero. Entonces es otro nivel de, de migración. También es verdad que esto se dispara a partir de la hiperinflación o casi hiperinflación, si nos ponemos muy técnicos, eh, básicamente es la crisis de a partir de 2013 aproximadamente, ¿no? Sí, la, la gran crisis es importante que, que se vean los números oficiales porque es que resulta que la contracción económica de Venezuela inicia antes de la caída de los precios del petróleo petróleo estaba rondando los 100, bajo los 80, pero es que luego baja y pierde muchísimo, eh, muchísimo valor, llega a los 30, baja de allí, pero la contracción de la economía empezó antes, empezó en 2012. En 2012 hay que recordar que fue la última elección de Hugo Chávez, estaba moribundo y se gastaron solo en esa campaña más de 20 mil millones de dólares, eso es mucho dinero, muchísimo, y se lo gastaron en una de las campañas más abusivas y, y, digamos, y de despliegue impresionante en todo el país con un reparto de renta que es increíble que bueno tuvo unos resultados electorales como ya se vio desde ahí empieza eh, el fallo porque en el momento que Hugo Chávez fallece pues también esas, esas cuotas de poder y de corrupción que estaban repartidas entre, distintas, entre distintos grupos eh, empezaron también como a pelearse entre ellos y a ver quién tomaba una tajada más grande. Eh, la crisis venezolana no tiene que ver con la caída del precio del petróleo. Eso son otras cosas. Es decir, eh, te ocurre que estás ganando menos, estás ingresando menos, y ocurre que el país está produciendo menos petróleo que antes. Pero la realidad es que buena parte del dinero se lo robaron. La industria eh, farmacéutica en Venezuela acumula una deuda de 4 mil millones de dólares y puede ser superior porque el gobierno tomó ese dinero y no se lo dio. Es decir la empresa le paga al gobierno para que el gobierno le cancele a los proveedores internacionales de materia prima y el gobierno se quedó con ese dinero, entonces ni entregó los dólares afuera ni respondió por los bolívares que le dieron dentro, entonces se lo robó y así como eso los 6 mil millones de dólares de la comida y por eso hay gente buscando comida en la basura hoy por eso las líneas aéreas se fueron de Venezuela, muchas de ellas, todo eso se acumula del 2012 hasta acá ¿Qué ocurre el día de hoy? Año 2017. Venezuela ya es por quinto año consecutivo el país con la mayor inflación del mundo. Eso significa que si tienes algo de dinero en el banco se va a perder porque la semana que viene compra menos y la semana que viene compra menos. Estamos hablando ya de 20% de inflación mensual. Eso es monstruoso. Y... La escasez es como el otro gran indicador, es decir, salir a la calle y que no haya cosas, que no haya, o sea, que no, no consigas leche, arroz, café, harina, eh, toallas sanitarias, papel sanitario, o sea, muchas, muchas cosas no hay porque no se producen, porque esas empresas fueron quebradas. Entonces, esa tormenta perfecta hace que para el periodismo haya muchas historias cada vez más dramáticas de contar, pero para la gente hay una cotidianidad que es asfixiante tan asfixiante, que no te da tiempo de procurar un cambio político. Cuando tú preguntas, bueno, ¿por qué los venezolanos no protestan? o ¿Por qué no salen de esto? Es que están haciendo la cola para poder comer. O sea, es una cosa de supervivencia y es también una decisión gubernamental. Es mejor tener a la gente preocupada de eso, de lo básico, que, que tenerla reclamando un mejor nivel de vida, aspirando, aspirando a, a, a estabilidad. Y es eso, es como la frustración de las aspiraciones. Uh -huh. Para mí eso ha sido el socialismo estos años. Fuera de Antena no estábamos comentando el, el tema de la criminalidad, ¿no? que digamos ha, ha crecido en estos últimos años y también comentabas que no era digamos, el problema principal de la gente precisamente porque estaban, estaban haciendo cola. Sí, cuando uno revisa cuáles son las ciudades más peligrosas del mundo, es decir, la tasa de homicidios más alta del mundo, aparecen tres ciudades. Por fortuna he estado en las tres, he trabajado en las tres. San Pedro Sula en Honduras, San Salvador en El Salvador y Caracas, Venezuela, que es donde vivo. Eh, San Pedro y El Salvador estuvieron por encima de Caracas estos años, pero cuando vas a esas ciudades te das cuenta que el conflicto tiene que ver con maras, con bandas eh, criminales y que están en guerra entre ellas o que hay unas fuerzas del Estado que las están combatiendo. Entonces, claro, la tasa de homicidios es altísima, se asesina a mucha gente. Estamos hablando de más de 80 por cada mil habitantes. Para que tengas una idea, en España puede ser 0,3, 0,4. O sea, la correlación es... Y, vamos, no, no puedes compararla. Cuando vas a Caracas resulta que no. En Caracas las muertes son al azar. Es decir, te matan por cualquier cosa. Hay bandas armadas, sí, pero de pronto el que te asesina es el policía o es el policía el que es asesinado. O sea, ocurre cada semana que mueren tres o cuatro efectivos policiales o militares por bandas armadas, o sea, es una, una violencia que se generalizó y se generalizó porque hubo un discurso desde el poder que la legitimaba, es decir, el discurso del hombre armado que resiste, que defiende a la patria y no sé qué, significó que mucha gente se armara, que mucha gente tuviese armas, que las armas ilegales corrieran en Venezuela. Pero hay un indicador que es clave y es el que sirve para entender qué ocurrió con la inseguridad en los años del chavismo, y es que el chavismo significó impunidad. Mientras en los años 90, los últimos antes de que llegara Chávez, era un país con problemas, era un país como corrupto, con inflación, con inseguridad. Había 4.000 homicidios al año, eh, pero era un país donde había por cada 100 homicidios, había 80 personas detenidas. Si luego eran investigadas o no, si luego llegaban a juicio o no, si luego eran encarcelados o no, es otro problema, pero había 80 personas detenidas. Con Hugo Chávez, ya en el año 2001, 2, 3, esos, esos años de, de gobierno, antes de que se declarara socialista y demás, esa tasa de detenciones bajó a 8. Por cada 100 homicidios, 8 detenidos. Es decir, era el Estado, era el gobierno diciéndote, eres impune, es decir, te permito hacerlo. Y eso es muy feo y es incomprensible afuera. En Venezuela se mata porque es barato, se mata porque no te va a pasar nada, se mata porque hay garantías de que no va a haber consecuencias. Y eso significa que si sí, antes de que llegara Chávez había 4.000 homicidios al año, en este momento hay 30.000. Es decir, no se multiplicó por una, ni por dos, ni por tres. Aumentó porque es que no ocurre nada. Y es la historia que escuchará mucha gente de venezolanos cuando los conoce. Tendrá algún familiar que fue asesinado y eso no significó nada, no fue detenido. Entonces, para el socialismo, cuando digo socialismo, bueno, porque es la ideología del chavismo, eh, lo que ocurre es que la inseguridad es la consecuencia de... Bueno, que hay vamos hay desigualdad en el reparto de la riqueza, es eh, que el capitalismo está en ti, entonces tú quieres tener cosas y matas para obtenerlas. Hay como una. La inseguridad es una consecuencia del de el modelo económico. Y resulta que no. En Cuba no hay tanta inseguridad, es un país más comunista que Venezuela. No, no, no es por eso, es la impunidad. O sea, es, es que haya o no haya justicia. Y el sentido, este, cuando ves que los mandatarios son corruptos, que los mandatarios están acusados de narcotráfico y no pasa nada, cuando los mandatarios tienen un prontuario policial. En este momento nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia viene de tener acusaciones por homicidio. Sí, o sea, en otros países quizás, bueno, tendrá algún cuento de corrupción, tomó un dinero que no era suyo, pero homicidio, matar a alguien y que sea juez, es muy, es muy cínico. Entonces, si ese es el liderazgo, ¿qué ocurre abajo? Entonces ahí hay muchísimas respuestas que podemos obtener sobre, sobre Venezuela y lo digo sin, sin ser parte de la derecha conspiradora internacional porque es que además el discurso propagandístico es terrible. O sea, el que no esté con la revolución es, es un conspirador. Ese es nuestro día a día, con eso tenemos que vivir y eso implica amenazas de muerte, eso implica amenazas eh, directas al ejercicio diario, significa muchas presiones, pero también significa que hay una sociedad que tiene que ser muy creativa que está utilizando las redes sociales privadas y públicas para ponerse de acuerdo, para seguir resistiendo, y esa es una historia que yo también quiero contar, y por eso estoy en Venezuela. Uh -huh. eh, me ha gustado que hablaras ¿no, del caso de Cuba, porque, digamos, lo conozco un poco más, tengo un amigo que recientemente ha estado allí, y una de tantas historias que me, que me cuenta es que Internet es directamente va a pedales, por entendernos. Eh, lógicamente el contexto de Venezuela es un contexto muy duro, y dentro de lo que es la, la censura, eso también eh, tiene unos efectos en lo que sería eh, cómo se comunica, pero eh, esa ventana abierta a la comunicación independiente o, o diferente, que sería Internet, digamos que las condiciones en las que Internet está en el país también le afectan. Sí, es una situación distinta a la de Cuba. Pero ocurre algo. El plan de la patria, que fue la, el plan de gobierno de Hugo Chávez del 2012 y que luego continuó Nicolás Maduro, tiene un punto dedicado a Internet que dice que el fin es, textualmente, desconectarnos de los centros de poder neocoloniales. Cancamusa, o sea, humo, tontería. Pero eso de desconectarnos de los centros de poder neocoloniales ha implicado que el gobierno deje de pagarle a los proveedores internacionales de Internet. Eso significa que las empresas de telecomunicaciones, y eso incluye Movistar, que es española, tenga una deuda con sus proveedores. Tanto que Movistar España tiene problemas con Movistar Venezuela porque no hay manera de, de recuperar esa inversión, no hay manera de recibir de vuelta eso que se ha invertido en Venezuela porque el dinero está represado allá y, y eso hace que la velocidad se haga cada vez más lenta. Venezuela es el país más lento en América en conexión a Internet. Sacamos a Cuba de ese, de ese conteo porque es que en Cuba no está conectado todavía vamos ni el 10% de la población. Evidentemente Cuba es un poco más lento, pero eh, ya Cuba está negociando con Google, está mejorando su infraestructura. Lo que tiene Venezuela es que la, la infraestructura ya está, ya está instalada, es decir, hay más celulares, hay más vamos, teléfonos móviles que gente, hay muchísimas casas conectadas, hay, hay muchos equipos, aunque se hayan quedado viejos porque hace tres años la gente no puede comprar equipos nuevos. Pero la velocidad es más lenta, es como que tengas las mismas autopistas con más y más y más vehículos, con una internet que es cada vez más densa, porque hay más videos, hay más interacciones, hay más cosas que se pueden hacer allá arriba. Entonces, sí, hay internet, la gente lo tiene a la mano, pero está viviendo un colapso, como el del alimento, como el de la medicina, que también tiene consecuencias. Venezuela es un país muy twittero nos encanta Twitter, amamos Twitter, es una, es una pieza fundamental de las comunicaciones diarias, pero buena parte de que eso sea así es porque Twitter es textual, te consume menos datos, no estás perdiendo tanto, tantos datos que son bastante limitados. Eh, la gente usa muchísimo WhatsApp, pero es porque WhatsApp es privado por un lado, te esconde de los organismos de, de espionaje oficiales y en segundo nivel porque es texto, entonces ...te reduce el consumo de datos. Ese es como nuestro panorama, es muy divertido trabajar con él... ...porque es como que la emergencia te prepara para atender ese tipo de escenarios... ...y cuando otro país lo vive, entonces ya tienes en un venezolano a un experto. <risa> porque lo que en otros países puede ser un escándalo, una crisis... ...para nosotros es desayuno, almuerzo y cena. <risa> muy, muy cotidiano. Y digamos, en este contexto en el que incluso el ancho de banda es un bien preciado... Eh... Si sí, podemos ver también la evolución, también sería interesante. Eh, ¿Cómo ha evolucionado a lo mejor la, lo que son las comunicaciones en esta última década en el país? Mira, oh, veníamos de un crecimiento increíble, un crecimiento uno de los mayores del continente. Venezuela llegó a tener eh, en los años, por ejemplo, de la fiebre del Blackberry. Llegamos a tener más Blackberries activos que México y Brasil juntos. Estamos hablando que Venezuela es un país de 30 millones de habitantes y vamos, Brasil tiene más de 180, y México más de 120. Son países gigantescos. Pero tuvimos un consumo dado también por el boom petrolero, por nuestra personalidad un poco ostentosa. Un país nuevo rico, pues, nuevo rico de siempre. Entonces, tuvimos un, un, un consumo de tecnología muy alto. Eh, era un país donde muchas empresas importantes tenían oficinas, pero que en la medida que el modelo económico cambió, en la medida que el modelo económico fue expropiar, eh, controlar, bloquear, eh, se, vino, se vino a menos. Entonces, a diferencia de Cuba, donde para la gente puede ser problemático tener un aparato, en Venezuela ya los tienes en la mano. Lo que tienes ahora es como una autopista que, que, que, va, que va a una velocidad que es agonizante. Pero hay una masa crítica instalada. Es decir, ya hay gente que sabe enviar y recibir mensajes. O sea, el tema de la alfabetización está, está más que avanzado. Entonces, ese es el, el, el material con el que yo trabajo todos los días. Cuando aparezco en radio allá, que aparezco en un programa a nivel nacional, eh, que logra ser todos los días tendencia en Twitter a nivel nacional todos los días en nuestro trabajo, eh, cuando generamos emisiones en vivo, mi esposa y yo tenemos un hangout donde la gente se conecta y tenemos miles y miles de personas que nos siguen, eh, cuando genera ese tipo de experiencia hay un público ávido de información. O sea, el venezolano no solamente tiene hambre como la podemos ver en los noticieros, hay un hambre informativa, hay un hambre de... Querer entender qué pasa porque es cada vez más complejo y es como que metas todas las variables en un embudo y aprietes. Esto que te conté en este ratito, es decir, uh -huh. economía, inseguridad, incertidumbre política, eso para la vida diaria de la gente es, es terrible. Y necesita quien te, quien, quien te acompañe, quien te lo cuente mejor, quien, quien esté contigo en el día a día. Esa es la labor de un comunicador allá. Es importante destacar que lo que ocurre en Venezuela en este momento es inédito no porque no haya ocurrido antes, ha ocurrido. Perú, Ecuador, Argentina vivieron procesos de hiperinflación. Eh, hemos tenido dictaduras modernas, la de Fujimori en Perú, la de Honduras. Eh, hemos tenido ese tipo de cosas. Pero Venezuela combina otro componente y es que el, tienes un estado rico, un estado que es poderoso. Eh, el gobierno venezolano no necesita nuestros impuestos porque tiene la empresa petrolera todos los días, pase lo que pasa, y están saliendo dos millones de barriles que se venden a x dólares y es dinero que está entrando. Y tienes a unas fuerzas armadas que responden a esta ideología de gobierno. Estamos hablando de 20 años diciéndote que Chávez es Dios, que vamos que es el segundo Bolívar, que tienes que salvar el mundo, que no sé qué. Entonces, claro, los militares no responden institucionalmente a lo que la constitución manda o a lo que la, la sociedad necesita, sino que responde a el partido de gobierno. Estamos hablando en realidad de un país que está secuestrado. ¿Ok? La situación de Venezuela es de secuestro. Eh, no hay posibilidad de que la gente, ni con protestas porque la matan, ni con elecciones porque están suspendidas, pueda cambiar este juego. Entonces no significa que los venezolanos estén pidiendo una intervención extranjera, porque además sería absurdo, es decir... Una, un intento de intervención lo que haría es que esta, esta banda Legitimar. militar te diga, bueno, ahora vamos a defendernos. O sea, el discurso que, que, que aglutina y que les hace falta, que, que les pide, que necesitan en este momento. Pero lo que sí puede haber son mm, llamados de atención, puede haber sanciones directas. Por eso es que tú ves que ha habido eh, congelamiento de cuentas de corruptos, gente acusada de tortura, de violación de derechos humanos, de narcotráfico, que es una variable importantísima en Venezuela. Importante porque mientras en México tienes al Estado y tienes al narco, y en algunas ocasiones el narco y el Estado son la misma, el mismo actor, en Venezuela todo apunta a que sí, a que es eso, a que cuando se detuvieron capos del narcotráfico, en realidad lo que estaban era acabando con la competencia para quedarse con todo el mercado, y años después se ve que sí, a España sigue llegando droga desde Venezuela cuando se supone que allá todos los, los carteles fueron desactivados. Si están desactivados es porque los militares o alguna otra fuerza tomó ese espacio, algún grupo, no se sabe. Entonces la caracterización de Venezuela como una dictadura no es ya el discurso de los opositores, o de los más radicales, o de los que viven en Miami, sino que ya es el discurso del de secretario general de la OEA, de países de la región, porque en el momento que tú tienes un país que no tiene elecciones, porque las suspendieron, un país donde la Asamblea Nacional, el Parlamento, el Congreso, está bloqueado por todas partes, por el gobierno, por el Tribunal Supremo y demás, y en el momento en el que el Poder Ejecutivo no responde por sus acciones, porque no entrega cuentas, ¿a qué me refiero?, los ciudadanos no tenemos acceso al presupuesto de la nación, el presupuesto no nos fue entregado. El, el Poder Ejecutivo, Nicolás Maduro, fue al Tribunal Supremo de Justicia, que está en manos de esta persona que te digo que tiene casos de homicidio, y dice, aquí está, este es el presupuesto, pero no rinde cuentas porque no hay un parlamento. Es decir, un país que se gobierna por decreto de emergencia, que no permite hacer elecciones, y que además tiene bloqueado la capacidad parlamentaria, la capacidad que tenemos los ciudadanos de estar representados allí, es una dictadura. Entonces, ese cambio, que es de un par de años para acá, de un año y medio para acá, también cambia un poco las reglas de juego. Porque eso significa que eh, quien presta dinero, quien te asiste con préstamos, ya no te puede tomar en serio como antes, porque no tienes legitimidad. O sea, cómo hace China, o cómo hace Rusia, o cómo hace cualquier otro, cualquier fondo, para prestarte dinero cuando no hay garantía de que lo vas a pagar de vuelta, porque no has cumplido otros compromisos. Ese tipo de presión... Puede ser que cambie las cosas en Venezuela. Ahora, el costo es altísimo. El costo es que este año vamos a seguir enterrando gente. Ya yo el año pasado pagué entierros, pagué asistencias médicas, porque la gente está muriendo. Eh, tener gente que muere, que muere por tuberculosis en el siglo XXI es, es vergonzoso. Que revise las estadísticas, las pocas que van saliendo, y veas que tenemos más casos de malaria que hace... 80 años, dice que todo nuestro sistema de salud se retrasó, digamos, se, se rezagó uh -huh. muchísimo. Que tengas una epidemia de dengue que supera la de todo el Caribe, eso significa que no solamente tienes un problema de, de, de residuos de agua y otras cosas, sino un problema de sistema de salud que es grave. O sea, un país que está colapsando. Por eso el costo es muy cruel, el costo es gente que muere, gente que, que huye. Eh, y eso es lo que quizás países de la región, bueno... Parlamento Europeo y demás deberían atender porque nos estamos convirtiendo en un problema. O sea, quizás nos ignoraron mucho tiempo, ignoraron a Venezuela mucho tiempo, creyeron que era un problema interno, pero que en este momento dejamos de ser un problema interno. En el momento que estamos tocando las puertas de Colombia o de Brasil o que la gente va a dar en un avión hasta Israel ha llegado gente, un caso terrible, familias que se convirtieron al judaísmo creyendo que de esa manera iban a obtener la nacionalidad israelí automáticamente y llegaron a Israel con... Después de haber vendido su casa, en Israel le dijeron, mira, así no son las cosas. Y se quedaron en un limbo porque ni pueden volver a Venezuela, ni los aceptan allá. O sea, historias como esas se suman todos los días y empezamos entonces sí a ser un problema, lamentablemente. Uh -huh. eh, estamos hablando ¿no, de un parlamento ignorado. Eh, es, lógicamente este cambio que se está ocurriendo es a partir de que vienen unas elecciones y se pierden. Sí, en 2015 ocurrió algo que se pareció mucho a lo de 2007 y es que la coalición de partidos opositores más la impopularidad del gobierno ese año hizo que el chavismo fuese derrotado en casi todas las plazas del país. Y perdieron el, el parlamento, ya no mitad y mitad, ya no podemos decir que el país está dividido en dos mitades, sino que la oposición ganó 66% de los votos, ganó como 64% de los escaños. Eso fue impresionante porque nuestro, nuestra constitución tiene la posibilidad de tomar decisiones por mayoría simple, eh, por vamos, tres quintas partes, ta, ta. pero es que aquí se logró la supermayoría, se lograron más de dos tercios. Eh, el, ni siquiera el chavismo se lo, se lo esperaba. Fue una derrota en plazas tradicionales, en plazas donde estaba casi controlado por el poder del Estado porque el rentismo te permitía comprar voluntades y, y todo. Y no, fueron derrotados. La gente los derrotó. Pero los derrotó de una manera absolutamente pacífica. Fue a, a una urna y votó de manera privada y secreta y les votó en contra y chao. Con esa gente no cuentas para una protesta. No cuentas porque una protesta te, te expone, te muestra públicamente. Ya en 2014 el gobierno le disparó a, la, a los chicos a la cabeza y hubo gente asesinada por detrás, por la cabeza. Es decir, disparos de funcionarios del Estado uniformados usando armas reglamentarias disparando a la cabeza. Esa imagen a la gente no se le borra. Entonces, una vez ocurre eso, lo que tienes es una sociedad que te acompaña, que es parte de, una, de un cambio político, sí y solo sí hay elecciones, no en calle. Entonces, claro, el chavismo aprovechó eso para decir, bueno, entonces no hay elecciones. Y por eso en 2016 suspendió las elecciones de gobernadores. Venezuela tiene 24 estados. El chavismo podía perder 20 de esos estados. En esas elecciones podía haber perdido 20. Por eso las suspendió. Y como no hay consecuencias, es decir, ya no las hiciste y no pasó gran cosa, nadie te llamó la atención, pues van a seguir así. Están suspendidas las elecciones en las universidades, están suspendidas las elecciones de sindicatos, el chavismo no quiere perder ni siquiera la junta de condominio de un, de un, de un edificio. Entonces va y paraliza, frena cualquier tipo de, de elección de, de ese estilo. Eso ya habla de, del secuestro, habla de cómo, cómo, cómo eh, hizo metástasis este, este sistema. Pero al final yo no sé si tenemos las herramientas necesarias para salir de esto, pero en mi caso, que me dedico a comunicación e información, sí creo que tenemos la información necesaria para tomar decisiones. Esa es mi cuota, esa es mi parte. Que sean los políticos los que sepan liderar el, el proceso que se necesita. Uh -huh. De hecho, en muchas de tus intervenciones ¿no, te has definido que lo que tú haces es como hackear un poco el periodismo. Eh, en este contexto, digamos, en que hay mucha gente que lógicamente no quiere exponerse públicamente, ¿cómo funciona esto de hackear el periodismo? Y, y de hecho... Eh, ¿Qué aportaciones, digamos, has hecho tú como, eh, a, a, la, en, a la hora de cambiar eh, cómo se explican las cosas? Yo, a ver, yo tengo, yo tengo una particularidad y es que durante muchos años he, he formado, he capacitado gente. Talleres, cursos, charlas. Eso significa que he recorrido el país muchas veces. Hay solo un proyecto, por ejemplo, arroba, reporte ya en Twitter, reporte ya, es una red de más de 300.000 personas pero que en realidad hemos formado en aulas de clases, en charlas y demás, a más de 6.000 personas en todos los estados. Eso significa que como periodista yo tengo insumos diarios de mucha gente en muchas partes. ¿Cuántos periodistas conoces tú que tengan una base de datos de fuentes? Algunos la tienen, su lista de teléfonos de gente experta en temas, pero ¿quién las tiene por regiones? ¿Quién las tiene por calles, avenidas, donde viven, qué hacen? De manera que si hay un saqueo que hay cada semana, si hay un linchamiento que hay cada semana, si hay un asesinato que hay cada semana, tiene gente que te puede informar. Eso es hackear un poco las relaciones del juego, porque nosotros les servimos a esta gente, les garantizamos que su información puede ser visible, y ellos tienen en nosotros la posibilidad de que, bueno, que se sepa que alguna institución se haga cargo, que no sean ellos los que se expongan. Eso es un modelo que funciona. Y no es tan arriesgado como la gente puede creer. Eso es, un, eso es un estilo. Y el otro estilo tiene que ver con saber desarrollar narrativas digitales que puedan ser sexys, que puedan ser seductoras, que no sea como otra vez viene este con el cuento típico. No, no, no. Porque ya todos sabemos que estamos mal. Todo esto que te relate aquí, bueno, allá cualquier persona lo tiene. Como una cartilla, como su ABC. Eh, no, no, hace, no hace falta un periodismo que te vuelva a decir otra vez que está mal. Hace falta un periodismo que esté al servicio de las soluciones. Es decir, que sepas señalar a los culpables. Trabajé muchos años lógicas de periodismo de paz. Necesitas develar constantemente cuáles son los conflictos, qué es lo que está en juego. Y tienes que señalar a los culpables, no es hacer las paces con ellos. Es que cumplan ante la justicia. Este, pero cuando tú estás en redes, logras enseñarle a los medios de comunicación que no todo es lead cuerpo cola, que no todo es titular para redes sociales de manera atractiva sino que es saber tener narrativas que sean atractivas para la gente, que se conviertan en clics, que se conviertan en tiempo de consumo de tu medio. Eso ha significado que en mi caso ya soy casi que una marca personal, es decir, gente que me sigue en Twitter, más de mil personas, por arroba Luis Carlos, gente que abre Facebook y me sigue, tengo ahí miles de seguidores. Ese tipo de cosas veo que funciona, funciona muy bien, porque la gente se conecta contigo, es decir, Conectas sujetos con sujetos, ya no sujetos con grandes medios porque ya no hay fidelidad a la marca de un medio, sino que hay fidelidad a la marca de un comunicador, al que conoces, al que sabes qué piensa, al que sabes qué opina. Por eso, por ejemplo, cuando vine a este congreso en Valencia, eh, es una suerte de celebración colectiva. Yo digo, mira, me gané esta beca y voy para allá y un montón de gente es, bueno, dale, adelante, te apoyo, qué bueno. Si hay algún amigo de esa red aquí en Valencia, pues te invita a comer. O sea, eres parte de, de, de un colectivo. Eso te da fortaleza. En el momento que a mí me amenazaron de muerte, que ocurrió hace ya muchos años, una de las estrategias pudo haber sido irme del país, huir, callarme, cambiar de carrera. Pero la que decidí fue otra, hacerme más visible. Es decir, hacerte más costoso que me hagas daño. Porque tienes las armas, yo no. Puedes hacerme daño, vale. Pero que te cueste, que la factura a pagar sea más alta, que, que, que sea más difícil, eh, o que por lo menos más gente se entere. Y ha funcionado, a la larga ha funcionado. También es verdad que no es lo mismo mejor el contexto anterior que el contexto en el que ya se puede ignorar un parlamento, suspender elecciones y no pasa nada. Sí, en bueno, el momento en el que tienes a Leopoldo López en una cárcel militar, aislado. En el momento en el que tienes a Lorenz Salé en el sótano 5 de una cosa policial donde no puede entrar ni siquiera la Cruz Roja o no entra a la iglesia. O sea, y hay unas violaciones de derechos humanos muy graves que se están cometiendo. Pero bueno, qué bien que haya todavía gente que lo pueda contar. Uh -huh. eh, ya que estamos hablando así un poco de periodismo, hablemos de ese ejemplo que visto desde fuera es muy como muy llamativo, ¿no? que es el caso de Aló Presidente, aquel, aquel programa de televisión que tenía Hugo Chávez. Sí, entiendo, entiendo que sea inédito en otras partes, pero Aló Presidente tenía una particularidad y era que podía marcar la agenda de la semana. Eh, en su momento Hugo Chávez hacía un programa donde se usaban recursos públicos para el culto a la personalidad, eso hay que señalarlo siempre porque es un hecho de corrupción, pero eh, más allá de un programa que estaba al servicio del pueblo, era un programa que estaba al servicio del partido. O sea, era él glorificándose, era él mostrando eh, que su dedo era todopoderoso y podía expropiar, quitar, repartir... Eh, sobre todo ese asunto de qué quiere el pueblo y que te respondan tus militantes, bueno, el pueblo quiere esto y lo satisfacía, ¿no? eh, ese tipo de cosas. Fue un modelo comunicacional copiado luego por Rafael Correa, que tiene sus sabatinas en Ecuador, eh, incluso Uribe, que era un tipo ideológicamente contrario a Hugo Chávez, tenía su programa también. Era, era la búsqueda del, de la política como show, ¿no? el, el, el, el show business y, y también como la relación directa entre Caudillo y líder. Cristina Kirchner en Argentina lo hizo también. Evo Morales lo hace en Bolivia. Eh, Daniel Ortega en Nicaragua no, porque es un pésimo comunicador. Pero su esposa, a la que se le hace poco caso, pero es muy poderosa en Nicaragua, tiene un pase todos los mediodías para hablar como si fuese la, la madre de la república, la, la madre que aconseja al país. Es un modelo que... El poder intenta fortalecer para tener relación directa con sus militantes, para poder hacerle un bypass a la prensa. O sea, hay que recordar además que Hugo Chávez y Nicolás Maduro son unos tipos un poco alérgicos a las preguntas incómodas de los periodistas. O sea, es muy fácil sacarlo de sus cabales cuando, cuando viene una pregunta incómoda y por eso las evitan, por eso tratan de, de retrasarlas. En el caso de Chávez, pues podía ser un poco más eh, diplomático, pero Maduro ha sido un bestia muchas veces. Eso que se hace con Aló Presidente era una manera también de, de decirle a la gente que no necesitaba los medios de comunicación. Y eso es algo que estamos viendo actualmente, por ejemplo, con Donald Trump. Cuando él decide comunicarse solo por su Twitter y que luego en las conferencias de prensa no haya preguntas o se le bloquee el acceso a medios que son críticos como el New York Times, una cosa que fue absurda, está cayendo en el mismo juego. Incluso aquí en España que ha pasado que los periodistas no pueden hacer preguntas, pero aquí he visto una actitud distinta. Aquí se paran y se van. Es una cosa que intenté imitar una vez en Caracas y no salió como se esperaba. O que te ponen a ver un televisor y a través del televisor es que te declara la fuente. Eso es terrible, porque no estás evitando que la prensa te haga preguntas. Estás burlándote de la sociedad. La prensa al final es un intermediario. La gente tiene que dedicarse a vivir, a vamos a cocinar, a comer, a criar a sus hijos, a ser feliz, a trabajar en lo que trabaje y hay unos periodistas que son los intermediarios, que son los que pueden buscar y entregar y procesar esa información. Si los políticos le hacen un bypass a eso, la democracia pierde. La democracia pierde. Puede perderlo todo, como en el caso venezolano, o puede perder unas cuotas que va a ser muy difícil de recuperar, como en otros en otros espacios. Uh -huh. Si quieres, ahora marchamos un poco a lo que sería la, la visión internacional, ¿no? que se tiene sobre Venezuela. En el caso de, de, de dentro del país, eh, al principio sí que es verdad, ¿no?, que la mayoría de medios estaban controlados por la oposición. ya no es la situación actual ni mucho menos. Eh, ¿Puede ser que en este contexto de comunicación, digamos, internacional... Eh, el venezolano haya buscado información fuera de lo que serían los medios venezolanos y hayan sido medios, yo que sé, de Miami o incluso de España, quienes se hayan tenido que informar? Sí, claro. Eh, Venezuela una vez se perdieron canales como RCTV, se perdió Globovisión, que fue vendida al chavismo y que tiene una línea editorial ahí absurda, nula. La gente crítica al gobierno empezó a consumir CNN en español, una cadena que está en Estados Unidos, con sede en Atlanta, y que... Empezó a dedicar más horas al día a Venezuela por su audiencia y porque, bueno, también había un modelo comercial ahí interesante, había publicidad. Y lo que ocurrió fue que el gobierno decidió sacarlos del aire, y lo sacó del aire, hace, bueno, del aire, del cable, lo sacó hace un mes apenas. ¿Qué disparó eso? Un trabajo, una investigación que hace CNN en inglés y que luego emiten en español, en donde demuestran con fuentes de gente que trabajaba antes para el gobierno y con otras informaciones que fueron obteniendo por investigaciones que hay terroristas con pasaportes venezolanos. Hablamos de gente de países del Medio Oriente que fueron detenidos en operaciones de seguridad en Europa o en Estados Unidos y que de pronto entre sus pertenencias con qué carrizo fue que entraron al país con un pasaporte venezolano. Cuando se revisa ¿A quién responde eso? Pues resulta que la Dirección de Extranjería Venezolana está en manos del Ministerio de Interior y Justicia, y el Ministerio de Interior y Justicia estaba en manos de quien es hoy vicepresidente de la República, Tarek El Aizami. Eh, no es un nombre venezolano porque Tarek es hijo de inmigrantes sirios en Venezuela, pero bueno, al develar estas relaciones o estas, estas posibles relaciones entre el actual vicepresidente de la República y estos grupos eh, radicales islámicos, bueno, se levantan alertas. Se dice, aquí está pasando algo raro, porque el problema de los pasaportes falsos venezolanos no es que el documento sea falso, es un documento oficial. Lo falso es la identidad, si lo falso es lo previo. Pero es un documento que se hizo en una oficina del gobierno, que se entregó desde una oficina del gobierno, que se usaron recursos del Estado para hacerlo. Entonces eso es lo que denuncia CNN. La respuesta a eso puede ser decir, esto es verdad o esto es mentira. La respuesta a eso puede ser abrir una investigación. La respuesta a eso puede ser, bueno, exigirle al canal más pruebas, ver de qué manera se llega a la verdad. Pero no, el gobierno decidió cerrarlo. Y cerrarlo eh, implica que, bueno, la gente perdió un espacio para, para poder eh, consumir esa información. También ha pasado cuando llegan corresponsales extranjeros y los persigue la inteligencia militar del Estado, los detiene y los deporta. Además, asumiendo que es que no tienen visa de trabajo, algo que es falso, para ser periodista en otro país no necesitas una visa de trabajo. A lo sumo puedes avisarle, puedes advertirle al colegio de periodistas o puedes decirle la, al Ministerio de Relaciones Exteriores para que haya algún tipo de cuidado o, pero no tienes que pedir permiso, el gobierno no te tiene que dar permiso, porque el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza la libertad de expresión. Puedes buscar, procesar y producir información. Entonces, el, el venezolano que está hambriento de información tiene algunos portales digitales, algunos diarios locales que todavía tienen papel, porque a otros se los han quitado, pero entonces tiene que recurrir a f a la AP, a la AFP, a Radio Francia, a la BBC, a medios internacionales. Ahí entonces vienen los amigos del gobierno venezolano, incluso muchos de ellos militantes en España de partidos de izquierda, que dicen que no, que cualquier medio internacional está confabulándose contra el gobierno venezolano. Pero resulta que hay algo más poderoso que todo. La verdad concreta, la realidad concreta. Los corresponsales en Venezuela se han cuidado mucho de trabajar con información que puede ser verificada. Y es ahí donde se acaban las discusiones ideológicas. Es decir, mientras estamos discutiendo si es socialismo, capitalismo, si es comunismo, no, mientras los izquierdistas tratan de, de salvar su ideología diciendo, no, es que lo que ocurre en Venezuela no es, no es real socialismo, la realidad, lo, lo verdadero, es que sí, hay gente buscando comida en la basura, y aunque los medios nacionales no lo puedan cubrir porque no se les permite, porque son cerrados, porque son amenazados, ve... Vas a ver esas fotografías en la BBC, vas a ver esas fotografías en Reuters, vas a ver esas fotografías afuera. No todos los venezolanos tienen acceso, pero al menos se está dejando un buen registro de, de estos episodios de emergencia alimentaria que están ocurriendo en pleno siglo XXI en un país que era la democracia más avanzada de América Latina. Uh -huh. El tema este de los pasaportes puede ser que sea una manera de obtener divisas internacionales o no hay pruebas. ¿Sí? No entiendo lo de las divisas. Eh, sí, o sea, el hecho de que se estén, final, eh, que se estén dando pasaportes nacionales a, a gente extranjera que lógicamente lo, lo va a utilizar en actividades terroristas, ¿puede ser que sea una manera de financiarse o financiar el, el país? No, no, no, no, no necesariamente. Ahí hay más bien afiliaciones, o sea, filiaciones ideológicas. O sea, es un tema de, de, de apoyos, pero no es un, en realidad un negocio. Se denunció que, por ejemplo, en la embajada de Irak eh, podías pagar por un pasaporte venezolano, pero eso al final habría sido un negocio para el encargado del negocio chiquitito. O sea, eso habría, no es un ingreso grande para el país. El país gana vendiendo petróleo. El país gana en este momento regalando tierras de, de, de minería a, a los chinos y a, y a Rusia. Eso es, la, eso es el, vamos, lo grande. Y hay un sector que pareciera que está ganando con el narco, y por eso hemos tenido tantos problemas de narcotráfico. Así que esto más bien es, es doméstico. Tiene que ver con el momento en el que Hugo Chávez tenía muchísimo poder, porque estamos hablando además de que esto de los pasaportes ocurrió hace muchos años, 2009, 2010. Tiene que ver con que en algún momento Chávez tenía mucho dinero y eso le permitió comprarse una imagen de líder mundial. Okay. Podía darle la vuelta al mundo, podía ir a ver a su amigo Ahmadinejad, podía ir a ver a su amigo al-Gaddafi, pero, pero era porque había prebendas, no, no por un tema de filiación ideológica, porque nuestra filiación ideológica con Irán es cero, es cero, o sea, no, no tiene nada que ver, pero eh, los totalitarismos se parecen un poco. Entonces hay una suerte como de relación clientelar con estos países a los que le vas dando ayudas, a los que le vas dando prebendas, a los que les vas dando capacidad de hacer negocios. Y, y ahí se venían entonces esas relaciones. Por ejemplo, eh, es un escándalo en América Latina el caso Odebrecht. Aquí habrán escuchado algo, pero es una gran, gran empresa constructora brasilera transnacional que pagó comisiones para ganar construcciones para, para ganar privilegios en países de América Latina allá hay un caso de corrupción gravísimo eh, en Perú, en Ecuador en la, en la misma Brasil por ese caso está preso el, el presidente Odebrecht, fue enjuiciado a Dilma va a ser enjuiciado Lula, eso sea, es un caso muy gordo, pero es que resulta que el segundo país que más comisiones recibió, que más coimas recibió fue Venezuela creo que en España le dicen mordida a eso. Sí. el segundo que más recibió fue Venezuela más de 100 millones de dólares. Ahora, en Venezuela no ha habido una sola investigación, un solo preso, no ha habido nada. O sea, el gobierno se protege a sí mismo, porque quienes recibieron esas comisiones están en el poder. Pero ocurre algo más grave, todavía más grave, porque así es Venezuela. En otros países hubo pagos para poder recibir la licitación directa para poder hacer la construcción. Eso es una ganancia. Bueno, en Venezuela ocurrió eso y no se hicieron las construcciones. O sea, puedes ir y está puesta la primera piedra del segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Puedes ir y hay unas vías de tren que, que nunca se hicieron vías, sino que están los pilotes, las columnas. Puedes ir a otra región del país. Nunca se hicieron las obras. O sea, y ojo, se pagaron. Se pagaron muchas veces. Dos, tres, cuatro veces se pagaron. Todo el dinero se lo robaron. Entonces un esquema de corrupción muy grande porque en el momento en el que... No hay democracia, no hay separación de poderes, entonces nadie le rinde cuentas a nadie. No hay contraloría, no hay una fiscalía que, que, que participe, no hay una defensoría del pueblo que garantice, que, se garante, que garantice derechos humanos. o sea Al no haber democracia, pierde, pierde todo. Y eso se paga con hambre, es lo que nos está pasando. Uh -huh. eh, bueno, Luis Carlos, eh, un testimonio yo creo que, que impresionante. Estamos ya finalizando con el tiempo que tenemos disponible. Pero sí que tengo una curiosidad, podríamos decir, incluso personal, sobre cómo se vivió desde dentro de Venezuela aquel, podríamos decir aquel, aquella gira que hizo Albert Rivera. Porque eh, desde España a lo mejor la impresión que se tenía, sobre todo a partir de la primera o de la segunda semana, es que se estaba hablando demasiado de Venezuela y demasiado poco de España. Y a mí me interesa saber también qué opinión teníais los que estabais allí. Sí. Yo, yo en torno a eso soy un poco más cínico, porque además recuerda que soy español también y voto aquí, voto a distancia, pero voto en estas elecciones. Hay una frase que uso para estas cosas y es que toda política es local. Toda política es local. Es decir, me daba mucha pena que en ocasiones los medios españoles hicieran cobertura de Venezuela solo para alimentar la leyenda del coco. ¿Ok? Este es el coco, esto es lo malo, esto es por lo que no debes votar. Es decir, Venezuela solo es importante en la medida en la que le haga daño a Podemos, le haga daño a algunos movimientos de izquierda. Eso es cruel, porque se está utilizando a gente que sufre, se toma la foto con familiares de presos políticos, solo por hacer una campaña que es local. Insisto, eso puede ser cruel. Ahora, visto desde Venezuela cualquier cosa que le dé visibilidad a nuestros problemas puede ser bien vista, porque la gente se siente sola. O sea, los venezolanos entienden que no tienen países amigos, sino que tienen clientes, gente que recibió mucho petróleo o mucho dinero del petróleo y que en este momento estamos solos. O sea, la propia República Dominicana se negó a votar por la Carta Democrática en la OEA solo porque Venezuela le tiene todavía una deuda, eh, vamos, ellos tienen una deuda con Venezuela por, por unos dólares que tienen que pagarnos por petróleo que le dimos a bajo precio, y bueno, no les interesa que el gobierno en venganza se las cobre de, de una vez. O sea, es, es dinero. Ahora, en el caso español, lo que no se puede dejar de lado es que es real, o sea, es concreto, y puedo decir, yo lo vi, la relación que hubo de miembros del Partido Podemos con el gobierno de Venezuela. Yo creo que una de las cosas más graves, más graves, más allá del dinero que uno no puede ver, uno no sabe dónde está o si se declaró o no se declaró completo, es que a la hora de hacer asesorías políticas, uno de los documentos que se filtra es la, a, las recomendaciones que se le hace al gobierno de Venezuela cuando los jóvenes universitarios empiezan a hacer huelgas de hambre. Hubo un ciclo donde los chicos dijeron, mira, ok, si protestamos nos matan, si hacemos tal cosa nos meten presos, si, no sé qué, si nos vamos al país no resolvemos nada, vamos a hacer una huelga de hambre. Y es un, una movida no violenta, de eh, una protesta legítima que se ha hecho en otras partes del mundo. Pues bueno, resulta que la, el documento de, de asesoría de este grupo de expertos españoles que hoy milita en un partido que es parte del poder en España, es parte de, la, de su estructura de poder, eh, las recomendaciones eran minar la confianza de los huelguistas, sembrarle pruebas de que estaban comiendo para burlarse de ellos en público, no atender, eh, no tomarlos en cuenta. Eso, eso es muy cruel. O sea, yo quisiera que si un grupo quisiera huelgas de hambre en España fuese atacado de esa manera por el gobierno, ¿cómo reaccionaría la gente? Es decir, si aquí alguien hace una huelga contra el gobierno de Rajoy y la respuesta del gobierno de Rajoy es sembrarle pruebas, decir que es falso, burlarse de sus, de sus demandas, hacerle una parrilla mientras están haciendo huelga de hambre al frente con gente de franelas roja, O sea, ese tipo de cosas que son recomendaciones del partido, eso es muy cínico, eso es muy cruel. Eso es algo que no, que no harían acá, que no dirían en voz alta. Entonces, lo que hace Albert Rivera tiene una doble lógica. En una, pues sí, quizás le duele al país y, y, y fue y se tomó la foto, pero en la otra era el coco. O sea, era una campaña absolutamente local y eso, eso es cruel. Segunda parte de esta respuesta, cuando me preguntan, bueno, entonces los medios españoles que hacen cobertura de Venezuela, ¿tienen razón o no tienen razón? ¿Exageran o no exageran? He leído de todo. He leído medios españoles que mienten directamente, que mienten sobre Venezuela, y otros que tienen un trabajo crítico, pero no por crítico, menos impecable. Es decir, muy crítico porque la realidad es crítica. Cuando yo leo lo que hace el corresponsal del país de España, pues un trabajo respetable. Hay una buena una buena narración de lo que está pasando en el país. Cuando leo al corresponsal del mundo, que además lo hemos tenido allá en nuestro programa de radio, es, un, es alguien que se curra el trabajo y que busca los datos y que, y que los muestra. Entonces tampoco uno puede creer que todo es una conspiración mediática. O sea, que estén tocando las puertas acá y que la gente quiera llegar y, y haya venezolanos pidiendo dinero en las plazas de Madrid y de Barcelona, es porque está pasando algo muy grueso allá en Venezuela y hace falta ayudar de alguna manera. Uh -huh. Bueno, Luis Carlos, ahora sí que sí, nos ha sacado el tiempo. Muchísimas gracias por tu testimonio impagable y bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas de este programa. Maravilloso. Además que Valencia me, me ha gustado mucho. Es una ciudad muy agradable eh, en España y que bueno no solamente agradable, muy, muy sabrosa.